Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos problemas de conjuntos y las soluciones aplicando el diagrama de Ben. No siendo más, ¡comencemos! Tenemos el siguiente problema. En una institución se practican tres deportes, natación, básquetbol y fútbol. De los cuales, 240 solo practican básquetbol, 150 básquetbol y fútbol, 400 practican fútbol, 750 natación, 40 fútbol y natación, 500 básquetbol y 200 ningún deporte. Plantee un diagrama de Ben y luego responda las siguientes preguntas. Entonces, primeramente vamos a organizar la información que nos dan. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. 240, solo básquetbol 150, básquetbol y natación 100, básquetbol y fútbol 400, fútbol 650, natación 40, fútbol y natación 500, básquetbol y 200, ninguno entonces vamos a organizar esto dentro de un diagrama de Venn entonces tendríamos lo siguiente acá tenemos el diagrama y le vamos a poner a esto las siglas que diferencien Natación, fútbol y básquetbol. Para este va a ser natación, para este fútbol y para el de aquí abajo vamos a trabajar como básquetbol. Entonces empecemos organizando la información. 240 solo básquetbol. Entonces esos 240 irían acá porque solo le pertenecen a esta parte. Solo básquetbol. 150 básquetbol y natación. Quiere decir que comparten el mismo interés. Entonces 150 iría acá ya que comparte básquetbol y natación. 100 básquetbol y fútbol. 100 básquetbol y fútbol. 400 fútbol. Como no sabemos cuánto hay acá, no lo podemos poner. 650 natación. Pasa el mismo caso que con fútbol. Entonces todavía no podríamos poner esa información. Porque es un total. 40 fútbol y natación. 40 fútbol y natación. Lo comparten. Y 200 ninguno. 200... Pero antes de esto, miremos, 500 basquetbol. Como son 500, la suma de todo esto debe dar 500. Como ya tengo prácticamente todo, solamente me falta esta casilla que está acá, de este círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarle a 500, 240, 150 y 100, para saber cuánto hay acá. Eso nos daría 10. 10 sería el valor que tenemos acá. Como ya sabemos esto... Podemos determinar los otros. Entonces. 200. Ninguno. Quedaría por fuera. Ahora para completar esto. Miremos. Me dicen 400 de fútbol. Ya tengo acá. 150. Por ende. Acá deben haber 250. Acá estarían los 400 de fútbol. Ahora. Me dicen que son 650 de natación. Sumamos esto. Esto nos da 200, nos estarían haciendo falta 450. Aquí estaría todo el total de natación. Aquí ya tenemos representado completamente el problema utilizando el diagrama de Venn. Vamos a responder las preguntas que nos plantea el ejercicio. Antes de esto, miremos que la suma total, 650 más 400 más 500... Más los 200 que no tienen ningún interés por el deporte, nos da un total de 1.750. O sea, que el total de todos son 1.750 estudiantes. Ahora, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuántos estudiantes hay en total? Vamos a resolver la primera. Miremos el diagrama de Ben. Eso ya lo acabamos de resolver. La suma del total de este más este más este más los 200... Nos dio el total de 1.750 estudiantes. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes practican al menos un deporte? Entonces, vamos al diagrama de Ben. Como dice, al menos, quiere decir que es, lo mínimo es uno y en adelante todos juegan. Entonces, uno o dos no entrarían. Los 200 que no practican, entonces el total sería la suma de todo lo que está dentro de estos círculos. Entonces, si el total son 1750 y le restamos 200, esto nos daría 1550, ya que ellos practican uno o más deportes, o sea que entraría como la respuesta 1550. Pregunta número 3. ¿Cuántos estudiantes practican al menos dos deportes? Volvemos al diagrama. Al menos dos ya no participarían esta parte, ni esta, porque este es un solo deporte. Mientras que acá hay dos, acá hay dos y acá hay dos. Y este tiene en cuenta los tres, o sea que también entraría. Como es dos deportes o más, sería la suma de todo esto que está acá. Esto nos daría un total de 300. 300 estudiantes practican al menos dos deportes. ¿Cuántos practican fútbol y básquetbol, pero no natación? Miremos, ¿cuántos practican fútbol y natación? Fútbol y básquetbol, perdón. Fútbol y básquetbol, pero no natación, o sea que no entra esta parte de acá. Solamente fútbol, básquetbol. Y este que está en común entre fútbol y básquetbol, o sea que esta parte de acá no entraría. Sumaríamos solamente este pedazo. Esto nos daría 590. 590 practican fútbol y básquetbol, sin tener en cuenta natación. Ahora, ¿cuántos practican los tres deportes? Entonces, si miramos, devolvámonos acá, en el diagrama de Ben, podemos ver que es común, los tres deportes, solamente lo practican 10, practican, porque es común para natación, común para fútbol y también común para básquetbol. Por eso la respuesta es 10. Vamos a mirar un siguiente ejercicio. Vamos a mirar este siguiente problema. Para el siguiente diagrama resuelva las siguientes connotaciones. Tenemos el diagrama de Ben y nos dan esta serie de datos. Vamos a organizarlos primeramente para mirar qué es lo que tenemos. Bien, miremos qué hay en A. En A corresponde todo esto que está acá. Entonces, esto nos quedaría la siguiente forma que A sería 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 12, como podemos ver. Ahora en B, hacemos lo mismo, sería todo esto, 6, 8, 9, 12, 13 y 14. Y por último en C, sería 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 17. Y por último es el universal, sería la suma de todo esto, la, suma, la organización de todo esto, teniendo en cuenta también el 2. Bien, vamos a mirar, lo que nos pide el problema tenemos lo siguiente nos piden A intersección B complemento A complemento menos C A menos B y A unión B menos C entonces apoyémonos del diagrama de B. entonces nos piden A intersección B y luego el complemento primero vamos a hacerlo por partes A intersección B que es común en B y en A tenemos que es común el 12 y el 6 como es común, esto sería la intersección. Ahora, complemento. ¿Qué es complemento? Todo lo que le hace falta para completar el conjunto universal. El universal es todo. Entonces, como ya tenemos estos dos, nos faltaría todo esto, toda esta parte de acá nos faltaría. Toda esta parte. Exceptuando estos dos términos. O sea, que sería esto, todo esto. Y el 12 nos quedaría de esta forma. Todos estos valores... Miren que aquí no aparece ni el 6 ni el 12. Bien, vamos a mirar el segundo problema. A complemento menos C. Entonces miremos qué es A complemento. Tenemos A, que es esto, pero complemento quiere decir que me falta para completar el conjunto universal. Entonces, ¿qué me faltaría? Si ya tengo todo esto, me faltaría el 2, el 8, el 9, todos estos valores de acá. Este sería el A complemento, que me falta toda esta parte de acá. Me faltaría esto y el 2. O sea que esta parte de acá no entraría. Solamente esta parte. Pero como ahora me dicen menos C, quiere decir, aprendamos la parte de diferencia. ¿Qué tiene A que no tiene C? Entonces A tiene todo esto. Pero, ¿qué no tiene C? Si tiene esto, ¿qué le faltaría a C? En este caso, si es todo esto me está faltando, estos valores. Esperen, miremos. 2, 8, 9, 13, 14. No tiene. No tiene el 2. No tiene el 8. No tiene el 9. Entonces, nos quedaría... El 2, el 8 y el 9. Puesto que el 13 y el 14 y el 15, 16 y 17 pertenecen a C. O sea que solamente estos tres no los tiene. Entonces por eso esta sería la respuesta. Ahora miremos la siguiente. A diferencia B. ¿Qué tiene A que no tiene B? Entonces, si es todo esto, y solo tienen en común esto, toda esta parte de acá le hace falta. Entonces, la respuesta sería 1, 3, 4, 5, 7 y 10. Bien. Ahora, vamos a terminar con el último punto, el número 4. A unión B. Unimos A y unimos B. Esto nos quedaría todo esto. Ya tenemos unido. Ahora, menos C. ¿Qué tiene esta unión que no tiene C? Pues si tenemos esto y tenemos esto. Al unir esto y esto. ¿Qué no tiene? Todo esto lo tiene C. Pero toda esta parte de acá no la tiene. Entonces la respuesta sería 1, 3, 5,